Voy a empezar así con un pequeño dato, ¿vale? Que quiero que sepáis todos. Son tantas, pero tantas, tantísimas las preguntas que he recibido respecto a Joel. Nuestra pelea más fuerte, si queremos hacernos algún tatuaje juntos, si queremos tener hijos, si nos vamos a ir a vivir juntos. Son tantas las preguntas que tenéis que yo he pensado, oye, ¿por qué no vamos a hacerlo? Voy a ponerme aquí tipo típico youtuber. Si veo que este vídeo llega a 40.000 likes, hago preguntas y respuestas, da igual de qué tipo, con mi crush, mi novio, con Joel... a mi canal y si no me conoces pues que menos que... Dejate por aquí mi querido Instagram, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un... Preguntas y respuestas, questions and answers, a... Uh, wishing and a Como veis en el título hay varias preguntas que os pueden llegar a interesar Interesar... A interesar bastante Así que aquí estoy yo para resolver todas vuestras dudas Tengo X número de preguntas para lo que es una respuesta elaborada Luego tengo las preguntas de sí y no Que va a ser una ronda súper rápida Así que vamos a empezar ¿Cómo estás actualmente? Pues mira, esa pregunta la he elegido para que sepáis mi estado ahora mismo He pasado por una racha... ¡Ya voy! En julio, o sea, el mes pasado y parte de agosto, estuve un poquillo rara En junio también empezó todo He pasado por una racha un poquillo regular Porque me agobié un poco con el tema de YouTube y todo esto Sentía que no lo hacía porque realmente yo quería, como que me sentía obligada Pero ya se me pasó Y bueno, aquí estoy porque realmente nunca me fui Pero al final, al final esto... Esto tiene que estar ahí Bueno, que al final yo ya me di cuenta de mis cosas Y ya pues vuelvo a ser la misma de antes Así que actualmente, ahora mismo Estoy muy, muy bien Tres manías que tengas Una manía mía que tengo que no la soporto No puedo, o sea, no No Es estar con los auriculares Y nadie esté hablando, pero justo cuando me los pongo Empiecen a hablar No es necesario. Otra manía que tengo es, Esto me va a parecer una tontería, ¿vale? Pero es una manía que Tengo que quitármela Esto es natural, todo el mundo Tenemos grasa en la piel. Pero yo no Quiero tenerla. Entonces yo lo que hago es Coger los polvos y una brochita y me lo echo Siempre al bolso. Entonces cuando pasan X horas En el día, me retoco. Y luego otra manía Que tengo es la de no ducharme Hasta que no pasa un año. Es broma, chicos Otra manía que tengo, quizá no esté diciendo las más importantes ¿Vale? Pero es que no lo tenía preparado Lo estoy diciendo ahora porque lo estoy diciendo. Vale. Otra manía que tengo Es la de dormir Ya sea verano o invierno con los pies tapados, e incluso con la oreja tapada, o sea, yo no puedo dormir así eh, ¿estamos locos o qué? se me pone ahí a susurrarme a alguien y tú dices ¿Cuál dirías que es la frase que más te ha marcado en tu vida? Sin ninguna duda, la de te quedarás con la duda si no lo intentas. Que es la que tengo en mi biografía, en mis fundas, en todos los sitios menos en mi piel. Pero quiero tatuar. Es una frase que me enseñó mi madre. Todo lo que hago lo hago por esa frase. Si te pasa algo bueno, pues has ganado. Pero si te pasa algo malo, pues bueno, al menos lo has intentado, ¿sabes? Pero no te quedas con la duda de guau, wow, no lo he hecho y toda la vida te quedas arrepentido de plan, Guau, mira, no lo dices. No, no, no, tú lo haces. Eso me ha servido a mí para cada vez que he querido hacer algo y no me he atrevido pensar en esa frase que es como que me da mucha fuerza. Así que de verdad. Si os puedo ayudar a vosotros, pues mira, de lujo ¿Te avergüenzas al hablar de tus complejos? Realmente no hay que tener vergüenza De hablar de mis complejos, tengo un vídeo hablando de mis complejos y me la suba completamente porque sé que puedo ayudar a la gente ¿por qué hay que esconderse? tío, cada uno es como es el celulitis, el otro tiene acné pues cada uno tenemos lo que tenemos, no es nada grave es algo humano, no sé si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? que mi madre viva para siempre, mi madre mi ser, o sea, mi familia viva para siempre ser inmortal y poder dedicarme todo el resto de mi vida a esto que es lo que me gusta, por desgracia pues yo sé que se va a acabar, pero bueno, hay que aprovechar el momento ¿tu mayor miedo? mi mayor miedo es que me roben en casa ya sea estando yo dentro Me da más miedo, lógicamente, que sin estar Pero sin estar también me da miedo Que se incendie mi casa conmigo dentro y conmigo fuera Los asesinos me dan miedo O sea, bueno, esto... Es que hay gente que se lo va a tomar la risa Pero bueno, me da miedo el ir sola por la noche Tengo que ir siempre mandándole la ubicación en tiempo real a Joel Me da miedo que me pase algo por la calle Ya sea que me atropellen, que me secuestren Venga alguien por detrás y me clave un puñal O sea, me da miedo Joel siempre me dice, la gente no está tan loca Pero sí, la gente sí que está tan loca Se han visto tantas situaciones Yo no voy tranquila por ningún sitio No sé que vaya con alguien Básicamente, ir sola me da miedo Y otro miedo que tengo es el irme a lo mejor de viaje o algo Y que le pase algo a mi madre Y tener que tardar mucho en volver o sea, es que... Ah. Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías? ¿Elegiría hacer parkour perfecto? De verdad, esto no lo digo ni por postureo, ni porque mi novio se dedica al parkour, no, no. Yo veo a Joel y yo lo admiro, yo admiro lo que hace Joel. Siempre que sale a hacer parkour le digo, luego me pasas vídeos, es que me encanta. Me encantaría aprender parkour a la perfección y... Volteretas. Joel, enséñame, joder. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad si supieras que esa persona realmente te ama? La respuesta claramente es no. Si esa persona realmente me ama, no lo haría, no. Digo yo ¿Hasta dónde llegaste estudiando? Batch, ESO o algo más Besos No terminé el instituto Me quedé en la ESO De hecho en el Draw My Life lo hice en cuarto de la ESO lo dejé Me empecé a tomar un año sabático Porque no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida Y ya fue cuando empecé con YouTube Empecé a apuntarme a la escuela de idiomas Así que al fin y al cabo Pues esta es la vida que me ha tocado No sé, en la ruleta de la vida me Dijeron, mira, a la que no va a tocar? YouTuber, toma Pues aquí estoy No estoy diciendo que os tengáis que dejar los estudios, ¿vale? Porque ahora estarán los estudios de mi madre mía, vaya ejemplo, no sé qué a ver, es lo que ha pasado en mi vida, yo de hecho lo retomé después y me la volví a dejar sentía que era el momento, yo cuando empecé otra vez en la escuela de adultos yo ya tenía el canal, ya lo tenía todo, empecé con una agencia de representación, entonces pues te vienen como más acciones de lo normal, entonces era como que yo ya tenía mi trabajo, tenía todo, tenía que aprovechar el momento porque ya os digo esto no es para siempre, ¿tienes algún proyecto importante en mente? La respuesta es que sí, pero no voy a decir cuál es porque se va a chafar, solo digo que creo que os puede gustar bastante, si no tuvieras un Canal de YouTube ahora mismo, ¿qué estarías haciendo? No tengo ni idea. Creo que si me ha tocado esto es porque me tenía que tocar esto. Igual que a lo mejor en un año me tocará o seguir con esto u otra cosa, no sé, eso va, depende del destino, lo que quiera para mí, si me quiere bien, si no, pues me toca aguantarme, chicos. A lo mejor habría seguido en la empresa de eventos donde trabajaba antes o no lo sé. Cuando entré en la agencia de representación y me dejé en los estudios, me dejé también el trabajo que tenía en ese momento y ya empecé solo a dedicarme a YouTube y a día de hoy es mi trabajo. Confías plenamente en tu crush? y lo sabe todo, es decir, todos tus secretos. Si confío plenamente en él, le cuento pf, yo creo que todo, nunca le he ocultado nada y creo que eso es lo mejor de las relaciones, ¿no? poder confiar en esa persona, sea lo que sea decírselo, sabes que esa persona te va a ayudar y va a guardar ese secreto, así que sí, se lo digo todo ¿Te has propuesto ir al extranjero por unos meses acompañada o sola y vivir la experiencia? Pues sí, me lo he propuesto a perfeccionar lo que es el idioma, lo que pasa que Prefiero invertirlo en otras cosas. ¿Por qué le dices a Joel Crash si es tu novio? Le he explicado mil veces. Siempre me... hay alguien que me comenta: No le digas Crash, es tu novia, no sé qué. Crash es el mejor Sé perfectamente lo que es Crash. Lo sé. No soy tan tonta. Pero él al principio, era mi Crash. De hecho, de ponerlo en todos los vídeos y todo, es porque todo el mundo le conoce como Crash. O sea, todo el mundo sabe que es mi novio, pero todo el mundo lo conoce como Crash. Y ya decir como mi novio es como raro, ¿sabes? Y aunque haya pasado ya un año, porque ha pasado un año, pues para mí sigue siendo el recuerdo y me encanta llamarle así. Y ya está. Igualmente lo podéis ver en nuestra historia, en este vídeo de aquí, y ahí lo explico. También todo bien. ¿Cómo está la relación con tus hermanos? ¿Puedes especificar cuántos hermanos tienes? Ya sé que lo dijiste, pero aún no me queda claro Tengo tres, tengo una hermana que es Mel Y dos hermanos que son Cristian y Manu Los chicos son de parte de padre Entonces no los veo casi porque viven solo con su madre Pero no viven ni en Alicante ni en él, se viven más lejos He de decir que desde el vídeo De me reencuentro con mis hermanos después de dos años y medio Desde ese vídeo No los he vuelto a ver Los vi después de dos años y medio Y ahora ha pasado creo que un año y medio este es el tiempo que llevo sin verlos. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué pasó con tu padre? ¿Te llevas bien con tu padre? ¿Por qué no sale tu padre en los vídeos? ¿Sabes algo de tu padre? No, no sé nada de mi padre. Yo he decidido no saber nada de mi padre. No os voy a contar la historia porque es dura y porque tampoco voy a ponerme aquí a contar los problemas personales, personales. Pero bueno, sí, como sabéis, yo vivo con mi madre y con su marido. Y he de decir que padre no es el que pone la... El que te cuida, el que te mantiene, el que te educa, ese es tu padre, de verdad. Entonces, para mí, mi padre es el marido de mi madre. Padre biológico, ¿vale? El que puso la P para que yo naciera y estuviera aquí con vosotros ahora mismo. Para mí no existe. De hecho, me cambié los apellidos porque fructuoso es el apellido de mi madre. Entonces, ahora tengo como secundario el de mi padre. Lo cambié legalmente. Y bueno, eso. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no sale? Pues no sale porque no sé nada de él. No quiero saber nada de él. No es mi padre. Y bueno, pues, no os voy a contar con detalle, pero básicamente para mí está out. De la vida Y ahora la pregunta clave ¿Cuánto cobras? ¿En qué ganas más dinero En Instagram o en YouTube? Una media de lo que ganas por vídeo ¿Ganas dinero en YouTube? Si es así, ¿cuánto? No os puedo decir cuánto cobro Porque no lo sé ni yo Un mes puedes cobrar X cantidad Otro mes puedes cobrar X cantidad YouTube es muy variado Ahora viene la pregunta Pues eso, si ¿sí cobro más por Instagram Depende, a lo mejor si en YouTube me ha pillado en un momento, wow, pues YouTube, pero normalmente suele ser más por Instagram. No puedo deciros cuántos, o sea, no me voy a poner, pues mira, en enero esto, pero porque es muy variado, ¿vale? Depende de los vídeos, si te han tirado mucho, si te han tirado poco, depende de cuántas promociones has tenido en Instagram para un mes, hay meses en los que no te llega nada, hay meses en los que te llegan 10.000 cosas. Y bueno, os puedo decir el mes en el que menos he cobrado y el mes en el que más he cobrado. Este año, o sea, en lo que llevamos de año, el mes en el que menos he cobrado ha sido en enero y han sido 78 dólares. Luego, el mes en el que más, junio, por el tema de que, claro, cuando un vídeo se hace viral, como en junio, que se me hizo viral el de los bikinis, pues una vez se hace viral ese la gente se interesa por más, entonces siguen viendo más y eso pues crece de los otros vídeos, no solo de los bikinis, han sido 1908 con 10, 1700 o 1600 euros, es jodido ¿eh? en plan, te quitan como 400 euros cuando pasa de dólar a euro, es, es brutal, pero sí que es verdad que no solamente cobras por Youtube tienes la fuente de las histories de Instagram en plan, que te paguen por promocionar algo en histories que te paguen por promocionar algo en post, que te paguen por una mención en un vídeo de Youtube, o sea, son muchas fuentes de ingresos que puedes llegar a pero vamos, que en YouTube yo ya os he enseñado lo que es Vale, y ahora que hemos terminado con las preguntas y respuestas elaboradas Vamos a ir con las de respuesta de sí o no ¿Estuviste con algún fan? No ¿Te gustaría sacar un merch o una marca de ropa? Sí ¿Tienes el carnet del coche? No ¿Quieres sacarte el carnet? Sí ¿Vas a tener un bebé, No ¿Alguna vez has vuelto a fumar desde que paraste? No ¿Alguna vez te ha traído a una chica? No ¿Te gana tanto por YouTube como la gente cree? No ¿Has pensado alguna vez dejar YouTube? Sí. ¿Te cortarías el pelo en plan súper corto? No. ¿Te hubieras ido cuando habrías salido con Joel? No. ¿Crees que tu relación con tu pareja es amor de verdad? Sí. ¿Alguna vez has puesto los cuernos? No. ¿Te gustaría hacerte más tatuajes? Sí. ¿Te consideras famosa? No. ¿En algún momento de tu vida te has sentido tan al límite que necesitabas desaparecer? Sí. ¿Has tenido alguna relación tóxica? Sí. ¿Algún amigo de tu novio ha intentado ligar contigo? No. ¿Qué prefieres a Joel o a tu madre? <risa> ¿Te ha cambiado la vida con YouTube? Sí ¿Alguna vez has sufrido bullying? Sí ¿Te operarías de algo? No ¿Eres feliz? Sí ¿Si volvieras atrás te volverías a hacer el canal de YouTube? Sí ¿Eres celosa? Sí ¿Volverías a fumar? No ¿Tendrías una relación abierta? No ¿Alguna vez habéis pensado, yo y tú, en dejarlo? Así que ahora sí que sí, hemos terminado las preguntas Y nada, pues espero que os haya gustado, que me hayáis conocido un poquito más Que os suscribáis si sois nuevos, estéis viendo este vídeo por primera ¿eh? vez Pues mira, bueno, soy Lara, pues suscríbete, te da la campanita ¡Bondor! Bueno, chicos, que es lo que os quiero y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!